más estamos aquí en Tokio, Japón, en una zona que se llama Nagano Broadway. Nakano. Nakano Broadway. es eh, aquí, es un pasaje gigantesco donde puedes encontrar eh, figuras retro de los videojuegos de los 80 90 eh, Es diferente a Akihabara, en Akihabara es un poco más turístico, también eh, de anime, eh, videojuegos y algunas figuras, aquí puedes encontrar otras cosas adicionales a las que hay en Akihabara y es menos turístico, pues apenas lo vamos a visitar y les estaremos contando qué tal está Nakano Broadway Bye. Para llegar a Nakano Broadway es bien sencillo, está la estación, literal, afuera de la estación de Nakano Esta es de la Sobu Line y por ahí de la Tohu Line, que es la, la naranja y la amarilla Y es muy sencillo llegar uno sale de la estación del tren, en de la, de la salida norte, y ya estás en Nakano Broadway. Como decía Mari, es una opción no tan turística, lo que vimos por ahí en blogs y otras páginas, es que en este lugar, pues, eh, encuentras cosas a mucho mejor precio que aquí, Javara, y por lo mismo que no es tan turístico, aunque ahí vemos muchos turistas, ¿verdad? Aunque <risa> no es muy turístico, se supone que encuentras más opciones y más baratas. Ya les estaremos informando de nuestras compras en Nakano Broadway. ¡Hasta luego! La musiquita que ponen es como de marimbita. Me siento como en el Puerto Jarocho. Un saludo para Veracruz. La gente que nos sigue de Veracruz, por allá, Ricardo. Un saludo también, antes de que se nos olvide. A, a la sección Marina. de saludos. Y a Alexa. Alexa. Que nos, que nos ven. Nos siguen en todos los videos que hacemos. Muchos saludos desde Japón. Saluden en japonés. Alexa, oh más. ¡Alexa, Ojajo, más, Alexa, Ojajo, más, Marina, ohayou gozaimasu! Quería ver los animes y los... El japonés, El Ojajo, ahí está. Y Hola, vamos ¿también? a una tienda que se llama Super Potato. Estamos en un edificio aquí en Japón. Vamos a tomar el elevador. Este. este barrio es muy porque conocido porque es en uno de los pisos de la meca de los videojuegos.